Por fin tenemos ya en marcha el bono cultural que va a permitir en un futuro inmediato a los jóvenes, a las jóvenes que en este 2022 cumplen 18 años, hacer uso de él para iniciarse en este hábito eh, de consumo, de disfrute de la cultura y, por supuesto, eh, del libro y de la lectura. Este mensaje es un llamamiento a las empresas vinculadas al mundo del libro, porque desde hoy se abre el plazo para que os convirtáis en, en empresas colaboradoras y en Entidades adheridas a este bono cultural. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cuando os adhiráis esos jóvenes, esas jóvenes van a poder hacer uso del bono cultural en vuestras librerías y en vuestros establecimientos, con lo cual es importante y es necesario. Y también es un llamamiento a todas las asociaciones, federaciones y gremios vinculados con el mundo del, del libro para que distribuyáis esta información entre vuestros asociados, entre todas esas empresas, fundamentalmente las librerías, para que se puedan asociar, adherir a este, a este bono cultural. Realmente eh, espero y confío en que estos bonos de 400 euros, donde sabéis que hay una parte importante eh, para el uso, eh, para el gasto, para el hábito en el libro y en la lectura, pues sea un éxito y sabéis que en el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de esta Dirección General del Libro y de la Lectura, estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Y el año que viene, más y mejor bono cultural. Muchas gracias.